Ahora estoy bien. Buenos días. Alabado. Buenos días para todos. Y es verdad que sí. me alegra mucho ver tanto peregrino. Esto me llena de felicidad. Y le doy gracias a María Santificadora porque tenía un niño que desde niño sufría una gripa. Me decían que, que, que tenía una infección en la cabeza y se lo llevaban de un médico. Otro y mi niño no mejoraba. Bueno. Que venía antes María Santificadora y viene, y gracias a María Santificadora, mi niño está muy bien. Gracias. Aluaro, aló, oye de arriba. Sí. sí. sí. Aluaro, aló, no se oye, no se oye. No. <risa> yo. Yo estaba a punto de perder mi casita, entonces estaba a punto de lo que nos digamos, de quedar en la calle. Entonces acudí a María Saludicadora y hoy gracias a Dios la he recuperado. Gloria señor. ¡Gloria Señor. Oh, yeah. Buenos días. <risa> <risa> Yo estaba con mi esposo muy mal. Pagamos 700 mil pesos de arriesgo. Se llegaba días. Que hacíamos menos 15 mil pesos. Hace un mes que vinimos a Mar... Santificadora. Y llegamos y el negocio no le cabía gente. Esta semana un señor nos dijo: vayan que estar parte en la parte arriendan un negocio. Lo conseguimos por 500 mil pesos con vivienda y todo y te hacen hasta 300 mil pesos en el día. Gloria al Señor, alabado de... sea.